¿Qué tal? Bueno, el día de hoy quiero explicar por medio de este video lo que he estado investigando para la maestría de filosofía de la cultura que estuve estudiando hace casi tres, tres meses y ahorita estoy en, en el, voy a entrar al, al cuarto semestre de la maestría. Bueno, mi tema de investigación. Ley Olimpia como fenómeno social reflexiones sobre ciberlegalidad y privacidad. Esta este es mi, mi área de investigación. ¿no? Esta este es mi introducción, son eh, todos mis capítulos. Que aquí eh, para facilitar la explicación y para que no sea tan complicado, digamos que son los tres temas principales, los tres capítulos principales. Violencia sexual digital, un video privado en un mundo hiperconectado violencia digital. Son mis capítulos principales. Los voy a ir explicando, los voy a ir. Le, les comento lo que el orden jurídico nacional eh, denominó violencia digital. Okay. Por su parte se entiende como violencia digital aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres, causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral tanto a ellas como a sus familias. Está subrayado la palabra mujeres porque, según lo que he investigado, Uh, eh, de alguna forma estoy de acuerdo en que dentro de esta definición de violencia digital se diga que es una violencia en contra de la mujer porque la mujer se lleva la peor parte, casi casi el cuerpo de la mujer es como objeto de deseo colectivo y capta toda la atención, mientras que el cuerpo del hombre eh, es diferente, o sea, es gratificado casi casi, no el hombre parece que es aplaudido cuando se filtra. Alguna de sus, de sus imágenes privadas. Entonces, yo veo aquí una brecha de género y por eso es por ahí en la palabra mujer, porque quiero aclarar que los hombres pueden ser eh, víctimas de violencia sexual digital, pero eh, en la mayoría de los casos no, no parece que, que este tipo de violencia sea tan, tan, tan grande como es en el caso de la mujer. Y bueno. Yo para esto estuve estudiando este caso de Olimpia Coral Melo Cruz. En el 2014 se filtran sus fotos y su, su novio sube eh, o de alguna forma se, se publica el video que ella y su exnovio habían filmado y toda la gente estaba rolando esa, ese video y estaban, pues, vamos, ya sabes cómo, ya saben, como es la comunidad de internet, que puede ser muy violenta, puede ser muy agresiva, ¿no? Entonces lo que hace Olimpia es tratar de ir a, a tener un respaldo por parte de, del gobierno. Y el gobierno no, no entiende lo que ella estaba viviendo. De hecho, el gobierno, pues desde la persona que, que, que la atendió, no, no entendía el tipo de delito del de que ella era víctima. Y bueno... Eh, ella, ella se moviliza a pesar de, de un, un gran dolor por ser víctima y por encontrar su video privado, encontrarlo en redes sociales, que lo estaba viendo toda su familia, lo estaba viendo eh, todas las personas del pueblo de Huachinango, de, de donde ella es, de Puebla. Y bueno, en el 2014 imparte ponencias en el Congreso del Estado de Puebla para que eh, los diputados hagan algo y hagan leyes que protejan a las mujeres, pero también a los hombres, por supuesto, de este tipo de violencia, violencia sexual digital. Al final, después de varias ponencias y de varias manifestaciones, por medio de este grupo de sororidad, pues se, logra, se logra y se modifica el, el Código Penal de Puebla, y es cuando se tipifica como un delito. Nada más, ojo, que esto es en el 2018. Esto empezó en el 2014, o sea, cuatro años. En el 2019 se logra que esta modificación, que en México se conoce como Ley Olimpia, pues ya esté en varios estados de la República. Creo que faltarán uno o dos estados. En el 2020 está la primera sentencia de violencia digital contra Fernando N., exalumno de la Universidad Autónoma de Coahuila, que creo que estaba vendiendo imágenes íntimas de mujeres, bugs, vía redes sociales. ¿no? En México, mmm, no es el único país donde hay casos de violencia sexual digital, está en internet este documental de Hunter Moore, que fue en el 2010, es el, se, se llama El hombre más odiado de internet, y bueno, él, él con ayuda de un hacker eh, tomaban fotos privadas de, de los correos, de varias personas, y los subían a su página, pues, up, y ahí se mostraban esta, estas imágenes, ¿no? este, para, pues, sí, para burlarse de las personas a las que habían filtrado sus desnudos, sus, sus nudes, pues. Luego, en el 2010, está este caso de Corea, en el que, bueno, está, están, están estas cámaras que se ponen en los baños privados, las mujeres iban al, iban al baño y pues claro, o sea, se veía su cuerpo desnudo, no y las mujeres tuvieron que salir a manifestarse, tuvieron que manifestar que mi vida privada no es tu porno, porque la gente, bueno los hombres, estaban utilizando esta, esta vida privada de las mujeres, estas filmaciones privadas con cámaras escondidas, sí claro, como pornografía, entonces esto me pareció revelador, esto que hacen, esta manifestación de las mujeres coreanas, mi vida privada, nuestro porno, me ayudó a entender el asunto que yo estoy tocando en mi investigación, que es la privacidad. Que al principio para mí fue un poco confuso, yo creí que estaba investigando sexualidad por medio de dispositivos tecnológicos, creí que estaba investigando pornografía por medio de, de internet y todo, ¿no? pero mi tema es la privacidad, que, que es lo que se está violentando, es un tipo de violencia que va directo a la privacidad de la persona. Y bueno, antes de llegar al tema de la privacidad, no, no les quiero comentar, esto que lo tengan como dato en su, en su mente por ahora, que el 70% de internet es pornografía. Y ahorita vamos a ir hilando todo, todo esto y también recordando esta frase, ¿no? Mi vida privada no es tu porno. Bueno, con por lo tema de privacidad, pues sí, siempre siempre vemos como estas, esta, estas eh, eh, medidas de, de seguridad, ¿no? Que, que hay que tapar la cámara, yo no lo hago por inconsciente, de verdad que es por inconsciente porque son, son fácilmente vulnerables. Y también dentro del tema de privacidad y pensando en quién es la persona que puede ayudar a una víctima de violencia sexual digital, es decir, que cuando se filtran las fotos de alguien, pues quién es la persona o, o quién es el, la, el sector que debe ayudar a esta víctima. Y bueno, por un lado, la responsabilidad, algo tendría que ver con el servicio, las personas que venden el servicio de internet, pero vamos, que no, no, legalmente no es tan fácil, los fabricantes, los que fabrican los dispositivos tecnológicos, y bueno, las plataformas, ¿no? Y en el caso de las plataformas, eh, es un poco hasta, hasta complicado, porque resulta que las plataformas están diseñadas para crear, para crear, vamos, eh, crear morbo colectivo, es decir, que, que casi casi fomentan este tipo de violencia y cuando la persona está siendo agredida, eh, lo, las plataformas detectan que el video o, lo, o el comentario o el post o la imagen o la foto, bueno, lo mismo, este, la imagen esté, esté siendo, captu esté siendo um, viralizada y, y lo que hace la plataforma es viralizar todavía más esa foto, viralizar todavía más este, pues el video y entonces fomentan, fomentan la violencia. Y bueno, por último, eh, uno de los, de los elementos que puede ayudar sería el gobierno. Pero ¿qué pasa con el gobierno? Bueno, el, el gobierno está frente a Internet, está en una vulnerabilidad igual a la de su usuario. Es decir que el gobierno... Trata, por medio de estas reformas de ley que hace para la ley Olimpia, de proteger a su, a su ciudadano, en este caso a Olimpia al Melo Cruz. Pero, pues, justamente el año pasado, en el 2022, el gobierno de México fue hackeado, fue, y está el caso, pues, que ustedes lo van a poder ver, ¿no? El caso de Guatamaya Lix, que resulta que filtraron a Sedena de una forma facilísima, y que no nada más esos hackers lo tomaron, sino que creo que otros gobiernos también tomaron ese mismo, esos mismos archivos. Entonces, el gobierno está vulnerable, el gobierno está tratando de cuidar a sus ciudadanos, pero, pero resulta que no se puede ni cuidar el mismo. Entonces vemos aquí una serie de, de, de, de, de instituciones, déjenme decir que son instituciones, que eh, que, que, que no se hacen responsables de lo que pase con el usuario de Internet. Ni, o sea, ni la persona que vende el servicio, ni la persona que fabrica los dispositivos, ni las plataformas digitales, ni el gobierno intenta ayudar al ciudadano a que, a que pueda acudir a la ley para, para hablar de, de lo que está viviendo con la violencia sexual digital y que proceda legalmente, pero resulta que este tipo de violencia pues el gobierno es impotente, el gobierno no puede hacer nada, o sea, la ciberpolicía en México es casi casi así como un elefante blanco que es enorme y todo, pero vamos, que no funciona, no funciona para proteger a los ciudadanos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién puede proteger? ¿Quién puede proteger a la víctima de violencia sexual digital? El usuario. Y esta respuesta del usuario, bueno, tiene dos sentidos, ¿no? Eh, el usuario puede, o sea, yo como usuario me tengo que proteger de no ser víctima de violencia sexual, de que mi cuerpo por ningún tipo de cámara, ni del celular, ni de la computadora se grabe, o sea, yo me tengo que estar cuidando. Y la otra, que eh, entre, lo, entre la comunidad nos ayudemos, casi casi, déjenme decirlo así, como un segundo contrato social, donde los ciudadanos, perdón, los usuarios, nos vamos a proteger entre nosotros, nos vamos a cuidar entre nosotros. Y eso es lo que por ahora hay, lo que por ahora se está construyendo, lo que por ahora estamos eh, tratando de hacer, sin embargo, voy a, voy a explicar por qué no es tan sencillo hacerlo de esta forma. Y bueno, eh, entonces el usuario se protege entre él, ¿no? como un segundo contrato social, como un segundo acto de ayudarnos y, y de no destruirnos como comunidad y como personas. Um, <coughs> claro, esto es complicado esto es complicado y para eso está este librazo, es un librazo, o Fischer Cyberprometeo él habla del delirio virtual, resulta que eh, los seres humanos cuando estamos enfrente de, de la computadora, cuando estamos enfrente del internet eh, nos comportamos de una forma diferente nos comportamos como como si se rompiera como si empezáramos a delirar eh, a separar el mundo virtual del, del, mundo, del mundo real, ¿no? Y es más fácil ser violentos en el mundo digital. Es más fácil porque me eh, eh, parece como si el ego creciera, ¿no? Parecería como si fuera un sueño. Entonces, parecería como si no hubiera daños cuando estamos enfrente de la tecnología. Y eh, esto lo dice, pues, ejercicio, ¿no? Pero para esto también... Eh, está, está este otro librazo, Pensar Internet, donde Antonio Martínez Velázquez tiene un ensayo donde habla, habla de la crisis del Estado, de que es lo que estaba explicando hace rato, donde el gobierno pues, ya no puede proteger a sus, a sus ciudadanos. Entonces, bueno, es una crisis del Estado-Nación que, que esto nos lleva a pensarnos de otra forma, que no es necesariamente como que mi gobierno me protege, por medio de mi Estado, ¿no? O sea, el Estado se está rompiendo por la globalización. Ya de repente, pues no, no somos naciones, sino somos un mundo conectado de personas que vivimos este delirio virtual. Y un ejemplo del delirio virtual, sin duda, es esto que les comentaba hace rato. Ahora ya se pueden empezar a, a unir los, las piezas. Les comentaba hace rato que el 70% de contenido en Internet es pornografía. Y ya o sea lo conocemos pornhub onlyfans sex videos eh, playboy no estas grandes industrias que, que en, en, en internet internet cuando se creó tenía la intención de crear conocimiento democrático que todos pudieran acceder a este tipo de conocimiento eh, casi casi un proyecto enciclopédico pero lo que tenemos es es esta red de pornografía y frente a una red de pornografía, cuando se filtra el video íntimo de una persona, frente a esta red de pornografía, ese video íntimo parece pornografía también. Y es, es lo que decían, esta, esta, esta manifestación de mujeres coreanas, el tu porno. Entonces, así es como estamos tomando el cuerpo de otro ser humano, lo estamos tomando como pornografía. Y bueno, por último, ya en mi investigación, yo estuve viendo... Eh, por recomendación de mi asesora, ella veía que valía la pena estudiar algunos grupos de, de hombres que estuvieran buscando formas de no ser violentos, y encontré esta, este listado de, de grupos que están buscando nuevas formas de masculinidad, y sobre todo la experiencia de AA, que es una experiencia de, de a casi 90 años, trabajando con personas violentas, violentas en su hogar, violentas en su trabajo, violentas consigo mismas, y que ha tenido resultados, si bien no, no son condiciones sencillas las que presenta AA, de hecho se requiere mucha experiencia para, para poder hacer la terapia que se hace en AA, eh, eh, presenta buenos resultados en, en algunos casos. Bueno, siendo como investigación, y bajo la pregunta de, de si el video de Olimpia ya estaba fuera de internet, yo les digo que hasta 2022, todavía Olimpia, Olimpia Coral Melo Cruz hace la pregunta a un servidor de, de Google y dice, ¿cómo puedo bajar un video que viola mi derecho de autor? Y le responde esta persona que es un voluntario, es un voluntario y le dice, ah, sí, mira Olimpia, este, tienes que retirar el contenido de Google. Eh, esta página le permitirá y ya le explica cómo quitar su video. Entonces volvemos a lo que estaba comentando yo, ¿no? que es el usuario el que tiene que protegerse, es el usuario el que tiene que estarse cuidando de, de que el video de su cuerpo o de su acto sexual íntimo que se filtró en internet, eh, tiene que estarlo cuidando porque el gobierno, aunque ya tomó medidas, aunque ya tomó ley de esto, el gobierno eh, no puede estarle brindando la seguridad a sus ciudadanos. El usuario está en este tipo de, de redes, como Frente Nacional para la Solidaridad o Defensoras Digitales, usuarios cuidando a usuarios, es lo que por ahora tenemos en Internet. Y bueno, nada más ya por último, no hay sexting seguro y siempre hay que borrar las fotos, porque eso también vamos que actualmente ya estamos viviendo la sexualidad por medio de dispositivos tecnológicos, y pues vamos, hombre, que a todos nos, nos ha tocado que nos manden algo o, o, o viceversa, ¿no? mandar algo, pero no es seguro no es seguro, eh, por ahora no hay formas, no hay, no hay medios para hacer esto, puede haber muchas formas en que se filtre el cuerpo de una persona, y digo, hay, hay muchas personas que no tienen problemas en que su cuerpo esté expuesto en internet pero hay otras personas que sí, y, y de hecho ese tipo de de dolor, es un dolor que va directo a, a la autopercepción. De hecho, se puso dentro de un delito que, que lastima eh, la autopercepción de la de persona que está violentada de esta forma, que no dio permiso para que su cuerpo desnudo estuviera en Internet. Bueno, eh, pues espero que les haya parecido interesante mi investigación. <risa> le, puse, va, le puse meses, meses de, de mi maestría a esto. Entonces, este, quiero, de verdad, quiero saber sus comentarios, de verdad, quiero ver qué dicen, o sea, se vale todo, por favor, que se vale decir todo, se vale decir, no me interesa, pero también se vale decir, ¿sabes qué? Me pareció interesante por esto por esto y por esto, ¿no? Bueno, les mando un saludo, si te gustó el video, suscríbete, por favor, dale like, eso, un <risa> like, un like, una suscripción, ya yeah. <risa>